Chicos, como que tengo que dejar el canal a Melo porque lo está haciendo tan bien, en serio, <risa> lo está haciendo de maravilla, ¿qué creéis vosotros? ¿lo está haciendo de maravilla o no? Sí o no, comentar, comentar, comenten, comenten y den like, like y compartir por favor, porque sin ustedes no podemos llegar a mil seguidores que queremos llegar, entonces hay que comentar dejando like. Seguir, seguirnos. Pues eso chicos, seguimos con Melo en el canal de Max Bodipo porque lo está arrasando. Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Pues nos encontramos aquí en las viviendas de Torejón. Bueno, aunque ya no se llame Torejón, se llama Maqueda porque por la finca donde vivían los blancos en la etapa colonial. Entonces, yo soy Mac Bodipo. No, no, es la cuenta, la cuenta de Mac Bodipo. Entonces podéis suscribiros ahí, dando like, comentando y apoyando en el proyecto. Yo soy Melo y os voy a hacer de guía. Vengan conmigo. Esta es, estas son las viviendas de Torrejón y se diferencian en dos. Ahí están las marrones. Todo ese pabellón lo llamamos B, la zona B, zona B de Torrejón. Las viviendas están de color rosa. Entonces, si este pabellón es el pabellón B, la zona B, las viviendas son de color marrón. Como podrán ver, todos, to, todas las casas, o sea, todos los, bloques, todos los bloques que conforman esta zona llevan el mismo color. Entonces, eh, en cada bloque hay tres portales. O sea, en cada bloque de, de, de las viviendas aquí hay tres portales. Hay algunos que llevan dos. Entonces, en cada bloque hay tres portales y cada portal tiene 12 casas. Si es uno, uno, uno, dos, o sea, seis como podrán ver, hay 12 casas en cada portal. Si el portal 1 tiene 12 casas. Seis para acá y seis para allá. Y en, cada, en esta comunidad existe lo que es la administración, o sea, el presidente de la comunidad, el secretario, eh, que llevan lo que es eh, la organización de, y el mantenimiento de, de, de todo lo que podan, podrán ver de, de este inmueble. Entonces, la administración está jugando un, eh, un papel muy importante, porque si no hay administración, si no hay dirigentes en un barrio, en una comunidad, no podrá avanzar en, en gran medida nosotros registrábamos varios casos de robo anteriormente porque aquí la carretera primero no estaba asfalzada, eh, no teníamos ninguna comisaría, entonces como ya disponemos de, de esas cosas, es difícil que se registre lo que es eh, el robo eh, en esta comunidad aquí vivimos tranquilamente solo que hay algunos fallos, de hecho todo no puede ir bien, entonces habrá algunos fallos en algunas cosas, pero nosotros nos, nos sentimos a, agraciados por vivir en esta comunidad pues chicos, aquí, aquí compramos los panes, la gente que vive aquí en Torejón aquí vienen a buscar los panes esos panes de Pegaso que conocéis ya sea los bollos o panes normales, pues aquí aquí compramos los panes, eh, realmente nos disponemos de tres, tres panaderías aquí aquí tenemos Pegaso, aquí tenemos panes de Chicho, esos pequeños que suele estar con un poquito de azúcar también disponemos de otra panadería que está abajo eh, que también venden panes normales Es la comodidad. Una de las cosas que más me gusta es que no cargamos agua en los jugos. Aunque hay momentos en que podemos hacerlo por, por la falta de administración de, de, del mismo barrio. Pero mejor, mejor. Estamos bien. En todos los barrios sabéis que esa capa, esa capa de, de, de los gánster, de, de, de chavales que están en el barrio, ¿no? no puede salir de nosotros. Porque casi todos nosotros hemos crecido en esos barrios bajos, ¿sabes? Y esa pared nos identifica cómo nos jugábamos de niño. Entonces había paredes que íbamos pintando nuestros nombres, que si yo soy tal, lo pongo ahí como un graffiti, entonces esta es una de las paredes más emblemáticas de, de este barrio. Entonces, los jóvenes que han hecho, han pintado, lo han decorado, aunque se ve un poquito así, pero a mí me encanta. Se ve muy bonito. Entonces, cada uno viene, que si yo soy log, no sé quién. Entonces, aquí nos divertimos de todo. Tenemos otro tipo de jovencitos, otros que eh, le van bien las clases y otros que, a pesar de todo, van mejorando. Entonces, esta es la cultura de Torejón. Yo, como habitante de, de, de este barrio, me siento un poquito privilegiado por gozar de, de esas infraestructuras que hemos adquirido nosotros mismos y, y así seguimos con el tour. Muchas gracias. Pues sí, tal como os prometíamos, estamos en una de las abacerías más grandes de Torejón. Esta es la abacería más grande de Torejón, de Maqueda. Se pone Maqueda porque la, la finca de Maqueda anteriormente, donde vivían los blancos, donde hacían cosas de eh, café, cacao, y transportaban y todo eso. Esta es una de las abacerías más grandes de Torejón. Aquí podemos encontrar todo lo que queramos. Si podréis ver, esta es la abacería. Venden todo tipo de productos, congelados, arroz, eh, pañales para niños, todo, todo, todo. Entonces, toda la persona que quieran comprar algo de útil en casa pueden acercarse aquí en Torejón. Todos nosotros aquí compramos las cosas. Hasta se pone saldo, eh. saldo de Muni, Muni, Muni siempre adelante. Sí. Eh, los precios son normales, o sea que... Esta es la bacería que tiene los precios más bajos, o sea, que para todos los bolsillos. ¿Compran al por mayor Sí, compran al por mayor. Entonces, cuando vienen a vender, casi no, no ganan gran cosa, pero sí que ganan, pero no gran cosa. No elevan los precios para los habitantes que viven aquí en Torejón. Entonces, tenemos esa, eh, esta oportunidad de poder venir, comprar... Con, con, el, con el dinero justo, un precio justo, entonces estamos aquí. Yo aconsejo a todos los que viven aquí en Torejón que puedan venir aquí en esa bacería a comprar todo lo que quieran, podés mirar, tienen todo, cereales, huevos, huevos de calidad, no huevos de... <risa> y tienen agua tienen agua, entonces podéis venir aquí porque los precios son muy bajos, tienen todo. Eh, uno de los problemas que tiene los proyectos que el gobierno pone a disposición de, de la población es el mantenimiento, el mantenimiento. Fijaos ver, esas viviendas que tenemos aquí están en otros países, pero cuando los vemos en otros países vemos como algo extraordinario a pesar de que lo tenemos. Entonces lo que nos mata ahí es el mantenimiento. No sabemos mantener lo que es nuestro. Si llegas aquí en Torrejón, el mantenimiento no está al 100% por eh, Limpia llega casi, suele pasar tiempo sin venir a retirar la basura. Entonces, Guinea Limpia y otras empresas más que hacen del mantenimiento y otras empresas que, que llamas para que te vengan a arreglar el ascensor y no llegan a tiempo. Eh, esos pequeños detalles tenemos que ir resolviéndolo, por favor. Eh, yo sé que este vídeo va a llegar lejos, entonces tenéis que hacer este comunicado a, a la administración, que, que, que, que, que, que cuiden bien lo que es eh, los inmuebles, tal como iba matizando en el primer punto nos encontramos en uno de los portales de los bloques de estas viviendas como podrán ver este es el portal 1 y también hemos introducido un punto ahí muy importante que es el mantenimiento tal como veis veis que ese portal se mantiene bien perfectamente en buenas condiciones porque los vecinos de este portal hacen el mantenimiento de su fachada de su entrada comparando con otros portales que veremos vamos a ver que no nos reúnen las condiciones que realmente necesita una persona para que esté cómodo y saludable. Este es uno de los portales más, más limpios de esta comunidad. El portal, entras aquí, eh, le das, tenemos el ascensor, que funciona perfectamente. Y deciros que eh, cuando tenemos una avería, llamamos al, al equipo del mantenimiento de, de, de los ascensores. A veces llegan y otras veces no, pero nosotros nos encargamos porque los que estamos en este portal nos sentimos piña unidos para... ...el mejoramiento de todo lo que se quiera... ...entonces, es, es, así se ven todos los ascensores... ...no hay ninguna diferencia... ...no sé ustedes, pero mira la comparación... ...uno de los portales de esta comunidad que no se mantiene si fuese que se mantuviese si se vería como el que hemos visto antes, entonces, los vecinos que tienen que hacer, si no hay una empresa de mantenimiento ellos mismos tienen que hacer la cuota porque ni un chino vendrá a vivir aquí, es su casa, tienen que arreglarlo mira, dejan, dejan eso de la barbacoa, aquí, en el portal no se tiene que dejar eso, aquí no se tiene, no es, no es vuestro almacén, los que viven aquí, aquí no es almacén de nadie mira, aquí pasan los niños entonces, con oreja, con oreja esto así peligro, danger, de todos modos es la comparación que queríamos mantener Entonces si la empresa de mantenimiento no, no hace bien su trabajo Los propios vecinos de la misma comunidad Pueden hacerlo Porque ni un chino va a venir a vivir aquí Ni un expatriado Son vuestras viviendas Pues hay que mantenerlas bien Muchas Qué gracias dicho. Pues esta es una de las viviendas de, de Torejón. Para adquirirlas hay que tener lo que es, hay que tener un aval de algo, que es el contrato de trabajo. Entonces, anteriormente se pagaba de 200.000 mil mensual eh, cuando la población pidió al gobierno para que... Se le haga una reducción porque habrá, había gente o hay gente que no cobraban esa cantidad de dinero y que no cobran esa cantidad de dinero. Entonces la población se unió exigiendo este derecho. Entonces se le concedió. Entonces las casas ahora cuestan a 70.000 francos. de todas las viviendas vale. mensualmente. Entonces en el EMPIGE se hace el seguimiento o se, se adquiere las casas. Tú vas ahí, solicitas, dependiendo de, de los requisitos que te va a pedir eh, la empresa. Pije, ahí podrán concederte una casa o no, dependiendo cómo, cómo hacen el proceso. Eh, las, las casas eh, tienen una dimensión, o sea que entonces hay tres habitaciones: una principal que tiene un baño privado personal con una bañera dentro y otros complementos demás. Y hay otros dos cuartos que son, o sea, para los niños, o sea, entonces, o para un familiar de la casa. Y un baño común. Entonces, también hay lo que es un comedor, un recibidor, una cocina, una dispensa. Donde está la cocina, hay una dispensa. Y, esa, y otra terraza, una terraza. Entonces, todas las casas contienen todo, de, todo ese esqueleto, o sea, todo este diseño. Todas las de aquí. Eh, buenas chicos, entonces, ha sido por todo hoy. Necesitamos que deis vida a ese canal, porque aquí. Que os informaremos de todo tal como lo hemos hecho. Que hablemos. O sea, ¿qué quieres que hablemos en el siguiente capítulo? Muchas gracias. Denle más amor a nuestro canal. Os lo juro. Si le dais amor, nosotros también haremos el trabajo con amor. Con amor. ¿Vale? Muchas gracias. Besos. Hasta la vuelta.